A un hombre se le respeta por lo que hace No tengas en cuenta lo que tiempo atrás hizo Vigila las juntas que te acompañen No las cambie si quieres ser el mismo Seguiré con mi camino si es lo que yo quiero Si no cambiaré de rumbo hay varios destinos Me enfrento al escritorio y sus ideas de nuevo Sin saber si comeré techo sacaré un disco Trabajamos nuestro rollo mientras el resto duerme Dormiremos cuando ellos sueñen Hay que dar tiempo a nuestra meta aunque nunca llegue Vaya que en su momento nos pillen los laureles Uh, mi mayor lloro fue por ella Pero mis mejores polvos los eché con otra ¿Y sabes qué? A las dos les escribí poemas Pero solo una me dejó el alma rota Sigo encerrado en mi soledad Mientras el mundo se prende fuera No sé qué es lo que más angustia me da Seguir siendo igual o volver a ser como era las cosas no me van bien aunque quiera, tanto estrés, tanto bloqueo. Cada tres años cuento cuántos quedan y me escondo de los que se fueron. Mamá, mamá, mamá me, me, me dijo, mamá, me dijo hijo, quiero que tú seas feliz. Mi tatuaje favorito es una cicatriz. No música, puedo de no puedo dormir. Es que yeah, yeah, yeah. Salir de aquí. Si saca el cajón de mierda, avisa al verla. Te lo ordeno en una tarde, al final todo arde. Como ardieron los recuerdos, vienen y recuerdan. Estoy confiando en la señal en que ese lienzo sale. Salgo como salgo, apresurado las curvas, cargo con malas ideas de hacer la misma pregunta. Pero me fumo uno y pierdo la cuenta al contar las chuchas. A pesar de todo, tengo las mejores juntas. Estamos todos en el subsuelo, haciendo caminos para leer los caminos y te cruzas puta, Yo siempre vengo de lejos, tampoco es que me se pone en la capucha y hace Lázaro, este ciego, no quiero ver más odio. Si mi risa diabla solo finge con el folio. Imágenes macabras cuando se va el insomnio. Llevo tres días sobrio, la muerte se ha cambiado de novio. A caras con whisky para el dolor de muela, indias se pagan para callar la pena. chara, fumas y no para, me salen cara, carera, pero berra no para, hasta que te arranque la pera Soy o persona, fumando y murió. Y si no hay confort en la zona, yo se lo doy. A problemas, verras soluciones, De esas tengo millones, escrito miles de canciones, 15 años de B-Boy. es que ya ni es que ya ni sueño con salir de aquí